Al fin. Jorge Rial habló de algo que prefería callar. Luego de casi cuatro meses alejado de la pantalla chica, Jorge Rial regresó para estar al frente de intrusos. Su licencia fue un respiro necesario para el conductor, quien se fue justo en medio del escándalo con su hija Morena Rial. En ese lapso de tiempo, comenzaron los fuertes rumores de embarazo de la jovencita, que terminó confirmando en una revista y luego en las redes sociales, mostrando la ecografía de su primer hijo junto a Facundo Ambrosioni. Como se sabe, el principal conflicto entre padre e hija tiene que ver con la relación de la mediática con su novio, a quien Jorge no veía con buenos ojos. A pesar de ello, More siguió con su noviazgo y anunció luego de unos meses que serían papás. Este lunes 12 de noviembre el periodista de espectáculos regresó e incluso se habló por primera vez del embarazo de su hija, pero no lo hizo por voluntad propia, sino que una de sus flamantes panelistas lo puso entre la espada y la pared. Debo reconocer que los extrañé. Tenía muchas ganas de volver, esta es mi casa. Quiero agradecerle a Moria Kazan, sé que no es fácil y lo hizo muy bien, dijo Rial en su vuelta a intrusos. Marcela Tauro, rápida de reflejos, le consultó cómo está su relación con su hija y cómo tomó la noticia de su primer nieto. Mi relación con Morena está bien. Voy a ser abuelo, va a ser un varón. Yo estaba en Miami y fue raro cuando me llamó. Todavía no estábamos bien cuando me llamó. No sabía si creerle o no. Me encanta ser abuelo. Mauro Viale fue uno de los que más se preocupó. Me sorprendió, me llamó, me mandó mensajes me dio consejos sobre mi relación con Morena. Confesó el periodista ante la mirada de sus panelistas. Con un hijo uno pone toda la energía ahí. Ella ahora ya tiene algo que es de ella. Romina siempre me dice que esto la va a cambiar, continuó. Además, hizo un mea culpa, no soy un tipo fácil.